Y hoy tenemos que inaugurar una sección de Internet. Enseguida se va a sentar con nosotros eh, Emilio Márquez. Eh, por darles así un eh, dato, tiene 43.173 seguidores en Twitter, ni más ni menos. Nos va a explicar Emilio a lo que se dedica, que además es eh, emprendedor, es empresario, es youtuber. Bueno, que nos cuente él cómo le podemos eh, definir, porque es que realmente son tantas cosas que yo no sabría por dónde pensar. Dónde Empezar Emilia, acércate por favor bueno emilio márquez muchísimas gracias por acompañarnos buenas tardes Ah, buenas sí, tardes. está mejor qué tal pues un placer estar aquí con vosotros bueno yo no, digo que, que, que no sabría cómo definirte porque eres eh, eres un, un twitter seguidísimo tienes eh, más de 43.000 seguidores eres eh, youtuber eres business angel eres emprendedor eres tantas cosas que tú como te defines es que precisamente la cultura digital facilita en cuanto que hay ...hay muchas posibilidades de eh, colaboración... ...muchas oportunidades para realizar... Eh, ...cuando hay algo interesante... ...que pueda intentar dejar huella... ...y intentar ayudar a que precisamente... ...este mundo cambie a mejor... Uh -huh. ...pues precisamente, ¿por qué no intentarlo?... Uh -huh. Vamos a ir por partes. Tú eh, eres Business Angel, eh, para la gente que nos esté viendo y no sepa lo que es, un Business Angel pues eh, busca ideas eh, que tiene la gente, que le parecen interesantes, y no se limita a ser un mero inversor, sino que de alguna manera actúa como ángel de la guarda, ayudándoles a desarrollar esta Exacto. idea, ¿verdad? Exactamente, porque la idea Pero... es acompañar precisamente a sus emprendedores, que les falta experiencia, que pueden cometer errores, en base a mi propia experiencia eh, eh, fundando eh, varias startups que... Algunas con más éxito, otras con menos, por pues mi experiencia que menos que ayudar a esos emprendedores que pueden hacer tantísimo por nuestra economía, por la suya obviamente, mm -hmm. pero por la economía de todos que es realmente lo que importa. ...y además ahora es un término con el que estamos más o menos eh, familiarizados... ...pero es que tú llevas haciendo esto desde 1996... ...que supongo que era todo mucho más complicado ¿no? ...no era internet lo que es ahora ni muchísimo no, no. menos... Ha, ...ha habido distintas edades de internet... ...empezamos con una burbuja.com... ...donde hubo muchísimas locuras... ...luego vino el crash... ...como toda burbuja acaba explotando... ...pero hoy día nos encontramos en un punto muy maduro... ...donde hay emprendedores... ...que sus empresas valen eh, decenas o incluso centenares de millones... De euros emprendedores españoles eh, creando negocio, creando riqueza, dando mucho empleo. Que eh, España no es un top eh, internacional, pero sí tenemos mucho que decir en la economía digital global. Y además, eh, tú siempre has estado muy volcado en todo lo que tiene que ver con, con Internet. Eh, claro, ahora es todo más fácil, pero a lo mejor es tan fácil que estamos sobrecargadísimos de información, porque bueno, tenemos un público te diré, muy sí. interesado en las nuevas tecnologías, nosotros en el Club ah, de perfecto, Amigos que es donde perfecto. están inscritos pues eh, nuestros eh, espectadores más fieles, hacemos unos cursos para aprender a manejar diferentes sí. dispositivos y te sorprendería el éxito que tienen, o sea que a la gente realmente no, es no que es algo que le intenta, o sea, le, le intenta es que, echar es que ganas e llegó, interesa muchísimo Llegaron los smartphones y realmente se democratizó la tecnología antes era para solo unos pocos, solo para que unos le encantaban, pocos entendidos. Pero eh... ahora, ahora con los smartphones, con las aplicaciones, eh, puede, cualquiera se puede convertir en youtuber desde casa teniendo éxito, teniendo centenares de miles o millones, uh -huh. porque de hecho tenemos youtuber en España con más de 10 millones de fans, tenemos mucha gente creando eh, pequeños comercios electrónicos que llevan desde su propia casa facturando cantidades muy interesantes, con lo cual eh, las oportunidades que tenemos una que se democratizó la tecnología con los smartphones son casi infinitas. Uh -huh. Eh, tú eres profesor de marketing digital en Actívate con Google, entre otras muchísimas cosas. Sí. En, en tu canal de YouTube eh, pues ayudas a, a pequeñas empresas pues a hacer unos envíos de emails más eh, efectivos, eh, pequeñas cosas así. Sí, no precisamente intento eh, exactamente lo igual que los cursos que vosotros hacéis, eh, los míos enfocados a, a, profesionalizar, a uh -huh. profesionalizarse en el marketing digital, en el e-commerce, en cómo emprender adecuadamente o cómo invertir esa, esa pequeño patrimonio en precisamente invertirlo en emprendedores dando una oportunidad para que precisamente se cree riqueza con la economía digital desde, desde España. Con lo cual, eh, ser formador de distintos máster de formación eh, en varias universidades me aporta algo que me encanta, que enseñar eh, y precisamente con mis perfiles sociales, Márquez en Twitter, intento compartir mis conocimientos y todo aquello que en realidad, eh, compartiendo conocimientos... En... En realidad, nos hacemos mucho más sabios, absolutamente todos. Uh -huh. ¿Tú cómo has llegado a especializarte? Eh, a especializarte tantísimo en marketing digital, porque yo me imagino que en 1996, Primero porque debiste ser muy pionero. Eh, sí, pero es que marketing digital es absolutamente apasionante, porque al fin y al cabo es utilizar todas esas nuevas herramientas que son transversales a toda la población ¿Quién no tiene Facebook en España? Uh -huh. Incluso aquel, aquellas personas que decían, yo nunca lo tendré ya, ya tienen un smartphone en la que la F de Facebook está ahí presente uh -huh. YouTube eh, eh, a nivel de los jóvenes, es con completamente el rey de los contenidos, quien no tiene precisamente esas aplicaciones. ...pues Hoy día, precisamente hablar acerca de marketing digital, donde tienes una posibilidad de llegar en cualquier momento del día justo al, a la persona que quiere comprar tu producto, es algo absolutamente apasionante, aparte de que evoluciona, crece y se aprende en común eh, prácticamente cada día. ¿Tú recuerdas el momento exacto o, o aproximadamente cuando fue, cuando dijiste... El futuro está aquí, yo me voy a enfocar pues, a esto. Yo diría el mismo día que accedí por primera vez a, una, a internet y a una red telemática, que fue en la Expo, en la Expo de 1992, soy sevillano, ¡Madre mía! el acento posiblemente me delate un poco, residente en Madrid hace muchísimos años, pero... Expo, en el 92 Después eh, del 92 Accedí por primera vez a internet Me enamoré completamente De las nuevas tecnologías Que ya no, 20 años después Ya no lo son tanto Y me dije Esto es el futuro eh, Yo tengo que estar aquí De una forma u otra Y lo intenté y, ...y hoy me, me veo como precisamente... Business Ángel apoyando a emprendedores... ...formador enseñando a estudiantes... ...y siempre compartiendo conocimiento en redes sociales... ...que es precisamente donde mejor comunicación tuyo... ...precisamente los medios de comunicación... Habí, ...habéis practicado muy bien el uso de redes sociales... ...para apoyaros con una... Eh, ...un valor añadido que no se tenía hasta ahora... ...que era la, la comunicación oyente, eh, televisión... ...de una forma directa e inmediata. ¿Hay algún perfil concreto de emprendedor... ...que a ti te guste especialmente... ...que digas, a, a por este me voy yo directo? Eh, sí, porque eh, precisamente en tantos cursos de formación... ...en universidades, mentorización en emprendedores... Lo Tienes que, el eh, ojo entrenadísimo... Si no, son, ...para lo que, son que te eh, De hecho, eh, llevé el plan de emprendedores de Vodafone... ...ya extinto, donde de conocer 2.000 emprendedores, en varios programas en los que participo ahora mismo, habré interactuado con 5.000 emprendedores en estos últimos años y se ve precisamente a aquellos emprendedores que vaya a llegar muy lejos, desde España, vaya a convertirlos en globales, porque con la economía digital no hay fronteras. Podemos vender en lo local, pero podemos ser globales simplemente eh, a, con, eh, traduciendo y adaptándonos a la legalidad de cada país. Y desde España podemos invertir a nivel global, con lo cual ese sería el primer requerimiento que yo siempre pido a un emprendedor. Piensa en global porque la diferencia entre, entre solo vender en España a que tus clientes sea el mundo entero, la diferencia es muy, muy, muy pequeña. ...y luego en resultados es abismal, me imagino... ...sí, no, porque la economía española... <risa> claro. eh, es, eh, ...está bastante bien, eh, la cuarta europea... No, son, ...no tenemos malos números... ...la recuperación económica eh, está ahí se nota... ...pero cuando planteas que tu mercado sea el planeta al completo... ...los 3.200 millones de internautas que hay ahora mismo en el mundo... ...3.200 millones de posibles clientes, cómo decir que no... ...para crear empleo, crear riqueza... ...y que los emprendedores puedan llegar absolutamente lejos... ...como hay muchos emprendedores... De, ...que desde aquí han ido a Silicon Valley... ...a la meca del emprendimiento a nivel global... ...o hay muchos emprendedores que desde España... Eh, ...hace poco, eh, algunas empresas de eh, reparto de, comis, de comida a domicilio... ...se han vendido por 60 y 80 millones de euros... ...emprendedores españoles... ...o sea, uh -huh. demostración de que el español... ...puede emprender genialmente en la economía digital global mucho de gente. Sí supongo que tú eres de los que como nosotros cree que las nuevas tecnologías les puede sacar partido cualquier persona de cualquier edad ¿no? Ay, sí, lo único que eh, no podemos intentar ser globales de, eh, de exactamente desde el salón de nuestra casa eh, a cierta edad pero a cierta edad desde el salón de nuestra casa pues yo que puedo crear un pequeño e-commerce donde venda eh, eso que yo mismo hago en, en, en Punto de Cruz eh, o, o Petit pois, en mi propio Twitter o en el Facebook se lo ofrezco a a, eh, a mis contactos y a mis conocidos, eso se, eh, se mueve boca a oreja por recomendación y tú puedes crearte un comercio electrónico de venta de ropa hecha por ti directamente en tu propio, en tu propio hogar, eh, pagando los, los debidos impuestos que corresponde por supuesto, pero tú te puedes montar un comercio teniendo 60, 60 años desde el salón de tu casa sin ningún tipo de problema, a una escala menor, pero se puede sin ningún tipo de problema en ese mundo casi infinito que es internet que yo te decía, a lo mejor no nos habremos pasado un poco, a lo mejor ya no estamos demasiado sobreexpuestos, ¿cómo dirías tú que podemos por un lado? Imagínate que somos sí. ese emprendedor, una señora de 60 años que nos está viendo y dice, oye, yo hago unas cosas preciosas de punto de cruz, ¿cómo identifico cuál es mi canal? ¿Yo me tengo que dedicar a pedir a mis nietos que me ayuden a hacer un canal de YouTube o les tengo que decir que me ayuden a hacerme un Twitter o un perfil de LinkedIn? Los nietos es muy No, muy importante <risa> también, porque precisamente son milenials nacidos más allá del año 2000 donde eh, los smartphones las tabletas les es absolutamente algo nativo lo comprenden muy bien y le pueden decir mira abuelita tú vas a hacer en punto de cruz una ropita para bebés por cierto que es un tema que se vende absolutamente genial en redes sociales y te vamos a hacer tu paginita en facebook por donde está todo el mundo uh -huh. en twitter porque se va a viralizar absolutamente de una forma maravillosa y si de camino no tienes vergüenza y, y no te importa salir de la la cámara pues con un youtube hay abuelitas hoy día que están arrasando y amas de casa con centenares y centenares de miles de, de suscriptores ganándose un, un sueldazo muy interesante simplemente por compartir eh, qué es lo que cuál es la compra que hacen en el líder o en el mercadona la comparten con otras amas de casa y tiene un éxito también económico simplemente porque no tiene esa vergüenza de salir delante de una cámara que la tienes por facebook sería tu O canal. sea, es un poco ir probando, ¿no? Dices, pues, a mí me da vergüenza, no quiero todavía hacer un YouTube. Voy y a empezar en... con una página de Facebook, y encon... a ver qué encontrar tal. encontrar dónde está tu público. Si tu público son, son madres que acaban de tener un bebé y que pueden comprarte ese, ese trajecito hecho en punto de cruz casero, pues de luego Facebook puede ser interesante o, por ejemplo, irnos a foros de, precisamente, donde vamos a encontrar ese público femenino en esa edad, tipo en femenino.com, que tenemos 4 millones de mujeres que estarían muy posiblemente encantadas de comprar eh, ese producto porque posiblemente a esa abuelita se lo quiten de las manos. Lo cuentas que parece muy fácil, eh, no, para ti es tirado, eh, pero no, cualquiera con, con, con unas pequeñas directrices cual, puede hacerlo cualquier, cualquier nietecito de esa abuela que quiera um, eh, darle un, un extra a su vida, tanto económico como profesional, eh, con esos nietecitos te van a saber más sobre internet que lo que yo pueda eh, aprender en los últimos 30 años, porque esos nietecitos muy posiblemente es que han nacido completamente con toda la tecnología entre sus manitas y va, ellos van a entender una serie de palabras que si yo ahora mismo empiezo a soltarlas aquí en medio eh, la, gente va a decir, la gente va a decir, porque te puedo ¿De hablar hablan? de Snapchat, YouNow, Tumble cosas que... Bueno, que me pierdo hasta yo ya, pero es que, que no tengo 60 público años el 15 años que nos esté escuchando sabe, sabe perfectamente, todo. exactamente, estas tres la sabe perfectamente, y hay veces que a mí me las dicen y me digo: Espera, espera, espera, espera, espera que me voy a documentar, voy a aprender del tema. Y si yo soy un perfil completamente contrario, yo no tengo ningunas ganas de vender nada porque no hay una cosa así manual que se me dé muy bien, pero digo, yo me quiero comprar unos vestidos que no tenga nadie más. ¿Dónde está el futuro? Para que yo encuentre, eh, o sea, el, el, el, si yo quiero buscar algo novedoso, lo busco en Twitter, lo busco en Instagram, lo busco en Pinterest, Ahí, ¿qué tengo hay, que hacer? Hay un fenómeno social que es el fenómeno social Wallapop. ...que es una aplicación de compra y venta... Pero ...española además española, creo... Española, ...española y de hecho ya, ya vale en valoración... ...más de mil millones de dólares... ...lo que se denomina un unicornio... ...que casi todos están en San Francisco... ...y en Silicon Valley... Pues.. ...a eh, mí ahí ya me has pillado... mil millones ...con el unicornio... sí no, el unicornio es, son aquellas empresas... ...nacidas puramente en internet... ...que mínimo valen mil millones de dólares... ...que es una cifra muy respetable... Pues tenemos Wallapop, que es española, que, que, tiene esa que tiene esa valoración que cambió completamente el fenómeno social de compra y venta entre particulares, de consumidor a consumidor, donde tú te puedes encontrar precisamente productos absolutamente increíbles o, o, o antiguos o muy especiales, donde tú lo que estás haciendo es comprarle directamente a otro consumidor. A partir de Wallapop empezaron a salir decenas de aplicaciones de copia también en España, con lo cual hay unas aplicaciones ...para que tu móvil sentadito en tu sofá... ...empieces a ver productos y digas... ...esto es único, esto es especial... ...lo quiero para mí". En eh, la información que me ha pasado Tamara, nuestra productora, eh, he visto una cosa que me ha llamado mucho la, la atención y es el número de contactos de confianza. ¿Qué son los contactos de confianza? Porque yo lo he escuchado ya alguna vez más últimamente. Lo, eh, nosotros podemos tener amigos en Facebook como el que reparte, eh, como el que le colecciona cromos. Eso no es adecuado. O sea, los contactos en redes sociales tienen que ser personas que tú conozcas uh -huh. eh, en persona. O sea, a partir de aquí, pues eh, eh, te conozco de verdad, hemos tenido una charla que, que realmente no ha sido una hola, hola, pues te agrego con un motivo pero eh, hay mucha gente que colecciona como si fuera estilo los cromos de fútbol, que no es lo adecuado, pero para que... Eso no vale ¿realmente? No, eso no vale en absoluto, ni en redes sociales profesionales donde encontrar trabajo como LinkedIn, ni en, ni en redes más especializadas en tecnología como Google+, eh, ni en Facebook ni en Twitter, sino que mejor que tú, yo, eh, no solo es uno o la ola, sino que charlamos, porque al fin y al cabo todas las redes sociales no tienen que eliminar las relaciones reales de la, ...de la vida eh, offline... ...qué importante es que llegas eso... ...porque muchas veces estás sí. cenando... ...y estamos todos, ¿verdad?... ...con, no, no. con nuestros marcos. Cuando, ...cuando estamos cenando lo suyo... Eh, eh, ...y de hecho yo soy... ...yo soy eh, eh, un usuario hiperintensivo... ...de redes sociales... ...pero cuando estamos cenando con amigos... ...los suyos es en modo silencio... ...y si llama una llamada de la familia... ...tus padres, eh, algo muy importante... ...pues hay una forma de configurar... ...de que te entre la llamada... ...la importante de tus padres, es así... ...pero lo que nos encontramos... ...que para que las cosas realmente ocurran... Eh, ...tiene que haber una relación de confianza en, profesional entre tú y yo... ...la cual primero nos conocemos en persona... ...a partir de aquí yo te seguiré en Twitter... ...e interactuaré con tu perfil de presentadora de, de este programa de televisión... ...y a lo mejor dentro de seis meses o un año... ...nos volvemos a ver en una cita de periodismo... ...o de alguna presentación, nos volvemos a decir... ...ah mira, mira Emilio, me acuerdo que te entrevisté... ...pues ahí volvemos a tener otra charla... Y, ...y solo a partir de ahí que, que nosotros nos escuchemos mutuamente... Que Dialoguemos, que, que seamos generosos el uno con el otro. A partir de ahí, con tiempo, mínimo un año, se creará una relación profesional de confianza donde tú me dirás, Emilio, ¿me puedes presentar a ese Pines ángel que nadie puede acceder? Que es muy complicado porque lo quiero entrevistar en la televisión. Y entonces diré, Yo a ti sí, porque ya tengo una relación profesional de confianza. Uh -huh. No es lo mismo de nos acabamos de conocer y, y tú, mi mejor contacto, ¿para qué lo quieres? No. Cuando hay una confianza, yo sé que eres profesional, sé que eres muy buena en lo tuyo, que eres una crack, te, tú, me, eh, tú me dirás, Emilio, ¿no necesito este favor, y yo te diré, eh, a mí me cuesta muchísimo ese favor y me la juego, pero por ti lo hago. Eso es una relación para... O sea, es trasladar de a las redes sociales lo que hacemos todos en nuestra vida diaria. O sea, pero, si a ti viene un desconocido y te pide el teléfono de... No, de, no, de, de, de, ex, no, no se lo das, ¿no? no Entonces, si esto viene, es lo mismo. si me viene alguien que... O si me viene un primo del pueblo que sé que tiene unas tendencias por la vida un poco <risas> ligerilla, pues le dirá, mi primo del pueblo, yo te quiero como familia, pero no. Pero en cambio, si me viene alguien que conozco hace 10 años, sigo su carrera, sé, cómo, sé cómo, eh, cómo respira, cómo se la juega, le, le he mirado directamente a los ojos y diré, tú que necesitas, yo te ayudo desinteresadamente, porque eso también es muy importante, porque aquí lo importante es ayudarse sin tener que pedir nada a cambio. O sea, tú me escuchas en redes sociales y, y te digo, mira, acabo de llegar a París, eh, estoy, eh, no conozco a nadie. Ah, mira, pues te voy a decir, yo estuve allí hace dos meses, te ayudo. No, ...no me estás pidiendo nada a cambio... ...es ayudar desinteresadamente... ...todas esas habilidades... crea lo que es el networking... ...que son todas esas habilidades sociales... ...que ponemos en práctica para mejorar... ...en nuestra carrera profesional o en eh, nuestra vida... ...entonces yo te ayudo, yo te echo una mano... ...yo te escucho y diálogo contigo... ...y siempre de una forma generosa... ...porque sin generosidad, sin diálogo... ...y sin demostrar estar ahí... ...precisamente el estar tan activo en redes sociales... ...a mí me aporta unas posibilidades de negocio... Uh -huh. ...nuevas conferencias, nuevas charlas que puedo crear... ...que precisamente la visibilidad, la generosidad, el diálogo... ...y el tiempo y demostrar quién soy realmente de, de profesional... ...la gente dice, Emilio en ti confío... A ti te voy a aportar tal negocio. Uh -huh. Y con el tiempo, pues aquí estamos charlando nosotros. Eso es. Quienes eh, nos están escuchando, digan qué interesante, yo tengo una ideita. ¿eh, ¿Dónde puedo seguir a Emilio? ¿Dónde te vemos? El, el centro de mi identidad digital os no lo, lo vaya a poder encontrar en Emilio Márquez. Eh, Pero Emilio Márquez en Google, a partir de ahí, pues entras en eh, Twitter, en Facebook, YouTube. en LinkedIn, en YouTube, en eh, todas las redes sociales que uno se pueda imaginar. Eh, posiblemente estoy ahí porque precisamente las redes sociales es el, el, el canal transversal que une absolutamente a todos los internautas. Uh -huh. Con lo cual, eh, Emilio Márquez.com, eh, y a partir de ahí, eh, por favor, continuemos la conversación en redes sociales. ...que con suerte, si me contactáis... ...porque soy una persona eh, muy abierta... ...a que precisamente me comenten una idea... ...vamos a colaborar, vamos, eh, echemos una mano... ...siempre estoy muy muy abierto... ...a, a ese primer toquecito bien explicado... ...quien me busque en redes sociales... ...ahí me encontraréis... ...y quién sabe si con el tiempo... Eh, puedan salir Acabar grandes el... cosas precisamente a, a través de esta conversación tuya y mía, dentro de seis meses te digo, mira, tengo una muy buena noticia que, que compartirte, que gracias a aquella entrevista ha salido algo que realmente ayuda a la sociedad en positivo o que hemos creado empleo, lo cual sería la mejor de las noticias. Pues Emilio, muchísimas gracias por haber inaugurado con nosotros esta sección de Internet. Seguiremos súper atentos. Espero que vengas alguna vez más, que continuemos con esa eh, y, y, relación de confianza. Eh, eso espero, pero también espero que nos sigamos en redes sociales y quién sabe si con el tiempo precisamente creemos esos lazos de confianza profesional que es lo realmente importante. Eso por supuesto, señores, nos quedamos sin tiempo, yo les dejo ya, les recuerdo que a partir de las 6 con Javier Orcajo y a las 8 en el telediario seguimos muy pendientes de esa rebaja de las expectativas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y también de la agenda política. Muchas gracias y hasta mañana.